Llegó el día, llegó el momento, llegó el momento de ir a la lupa. En la lupa con Alejandra Garro, ingeniera en alimentos. Hoy nos va a hablar de un tema que yo, como dije al principio, nos va a poner los pelos de punta. Porque creo que en esta pandemia nosotros aprendimos cómo venir del supermercado y tomar los recaudos necesarios con la limpieza de lo que traemos del supermercado pero nos estamos olvidando de la cocina. ¿Cómo una cocina puede ser segura? Y a mí se me dispara, por ejemplo, las tablas. La tabla para picar el ajo, para picar las verduras, de repente la tabla para la carne, o quizás para cortar el pan. ¿Usamos la misma tabla? Se lo voy a preguntar a ella, pero primero le voy a dar la bienvenida ¿eh? en la lupa... Alejandra Garro, muy buenas tardes, ¿cómo estás Ale? Hola Cari, buenas tardes, muy bien, muy bien, lista para poner los alimentos bajo la lupa. ¿Cómo estás bueno, vos? Muy bien, la verdad que un gusto en escucharte y estos temas que traes. Hoy hablaba el doctor Miguel Ángel Coloma de Salud Radial y te nombró, ¿eh? Te nombró porque está prestando atención de todo lo que estás diciendo, así que cuéntame que estás escuchando el doctor. Bueno, bueno, bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Hoy vamos a hablar de las cocinas seguras, Cari. Y justamente a mí se me disparó este tema, porque bueno, en esta época de pandemia, eh, insistimos mucho con el lavado de manos, pero eh, a mí me parece que venía bien recordar que esto no es una cosa. De, del momento, de ahora, y cuando esto pase, bueno, eh, ya me olvido del lavado de manos. No, creo que es un hábito que haríamos muy bien en, en quedárnoslo. Este y otros, a otros tips que vamos a, a mencionar ahora. ¿Por qué? Porque existen enfermedades que son transmitidas pura y exclusivamente por el consumo de alimentos o aguas contaminadas. Le decimos ETAs nosotros, que son enfermedades transmitidas por alimentos. ¿No es cierto? La OMS la define como una enfermedad de carácter tóxico o infeccioso causado por el consumo de alimentos o agua contaminada. Infeccioso quiere decir, cuando es una infección, quiere decir que el, el alimento o el agua contiene microorganismos vivos. Los, los tiene y uno los consume y ahí se enferma. ¿verdad? Microorganismos vivos son virus, bacterias, parásitos. Por ejemplo, eh, la eh, triquinosis. ¿Alguna vez tuvieron brotes de triquinosis ustedes? ¿Triquinelosis? ¿Mm? Por el consumo de salame, bastante conocido. Ay, eh, ¿Cómo es? Eh, Ale, perdón que te interrumpa, pero ¿cómo es? Porque quizás la gente no, no, no sabe qué es bien esta enfermedad. Eh, la triquinela es un parásito que habita en la carne eh, cruda o mal cocida. Entonces, la triquinelosis es la ETA que se asocia al consumo de este parásito. Es muy común por el consumo de eh, embutidos, ¿m? que, que no, no tienen cocción, entonces de carne de cerdo embutida, eh, si, si en, el, en la carne del cerdo ya habitaba este parásito, y como no, no sufre es un alimento que no sufre cocción, quiero decir, Sí, sí. Cuando uno cocina, en general mata esos microorganismos vivos. Como los embutidos no sufren cocción, lo consumo directamente y pasa a habitar en los músculos del ser humano. La enfermedad se llama triginosis o triginelosis, ese es un ejemplo. Salmonela. ¿Esta enfermedad y no de los huevos, sí, decime. ¿Esta enfermedad, por ejemplo, afecta a los chicos más que a los grandes o viceversa? Afecta a todos por igual. Eh, pero sí que es verdad que este tipo de enfermedades, eh, no específicamente la triquinosis, ¿no? pero otros como por ejemplo las causadas por, por Echelinzia coli, en un adulto, eh, vamos a decir normal, sano, transcurren sin demasiadas complicaciones en un par de días con síntomas que varían de acuerdo al microorganismo que consumimos, pero puede ser fiebre, diarrea, vómitos. Pero sí que hay un grupo que es más riesgoso. Y hablamos de mujeres embarazadas, niños menores de 5, adultos mayores de 60 y personas inmunodeprimidas, que tienen su sistema inmune suprimido. A ellos sí le puede traer mayores complicaciones estas enfermedades transmitidas por alimentos. Y realmente la manera de disminuir el riesgo de, de, de, de adquirir esta enfermedad es con prácticas seguras en la cocina, prácticas simples. Número uno, lavado de manos. Lavado de manos, ya, por eso digo, que no se nos quede con el COVID. El lavado de manos es un hábito que se tiene que quedar, especialmente cuando cocinamos. Cuando vengo del súper, cuando vos muy, muy bien decías, cuando, cuando cambio un pañal, cuando estornudo, cuando toso, cuando voy al baño, cuando fuman, también inmediatamente el lavado posterior de manos. ¿Por qué? porque la mano puede ser un vehículo que carga con estos virus, bacterias o parásitos, y si yo luego voy a, a, a manipular un alimento, y este alimento lo consumo, es una vía directa para pescarme una ETA. Entonces, lavando las manos y lavándolas bien, atenti, podemos disminuir el riesgo. ¿Qué quiero decir lavarlas bien? Según eh, la Agencia Santa Fecina de Seguridad Alimentaria, que es donde yo me baso para... Para la columna de hoy, recomiendan 15 segundos, Cali, 15 segundos bajo el chorro de agua, haciendo énfasis hasta en la muñeca, porque a veces nos olvidamos que forma parte de la mano, entre medio de los dedos y con un cepillito debajo de las uñas. Bien lavadas esas manos. Eh, ¿Se hace? ¿Se hace así, no? Bueno. Eh, habría que realmente, como digo, aprovechar este, este momento que nos hiciste en tanto de lavado de manos para hacerlo de esta forma. Y respecto del jabón que utilizamos, la recomendación que hacemos desde nuestro rubro es eh, jabón líquido y no jabón en pan. ¿Por qué? Porque jabón, ustedes vieron que queda húmedo a veces, entonces, eh, todo aquello que esté húmedo puede ser caldo de cultivo para el crecimiento de estos microorganismos. Entonces, es mucho mejor tener un dispensador de jabón líquido a mano en la cocina y en el baño también para, para, para tra, traspasarnos del, del, jabón, del viejo jabón en paz al jabón líquido. Eh, es fundamental. Es como, fundamental. Que... Es como sí. que ya venimos también ya acostumbrados en las casas ahora a usar jabón, jabón líquido. Es que por suerte todo tiene un aprendizaje, ¿no? Lo que sucede, digo, que conviene en cierta manera, y entre comillas en este caso, pero bueno, nos va a ayudar a tener una vida más saludable. en un Prácticas saludables, buenas prácticas de manufactura, le decimos nosotros, porque este, a veces en el apuro, en el bueno, me olvido y un poco que pasa de largo, el lavado de manos. Otro punto eh, focal en la cocina son los repasadores. Ah, Yo, ah. Los tengo en la mira, los tengo en la lupa a los repasadores. Mira, quiero decir esto. Todo Atención, repasadores a, tener... repasador es a, tenerse. a tenerse. Todo el, Los microorganismos estos que venimos acusando de transmisores de enfermedades son como nosotros, así a, a, a grandes rasgos. Necesitan oxígeno, agua, alimento. Entonces, todo aquel medio que sea húmedo, y que pueda conservar restos de comida, es un potencial lugar para prestarse a que en él crezcan estos microorganismos. Los repasadores tienen esta característica, ¿no es cierto? Normalmente se limpia la mesada, se limpia la mesa, y, y le quedan miguitas, y después con eso nos secamos las manos después de lavarnos, y entonces queda húmedo y con las miguitas, entonces se transforma automáticamente en un caldo de cultivo. Sugerencia. Tener dos repasadores en uso. Uno para los alimentos crudos y los otros para lo que ya está cocido. O para las manos después de lavarnos. Esta es la famosa contaminación cruzada que, te, que vos hablabas de las tablas y sí. que tenemos que tener muy en cuenta en la cocina. Nunca mezclar crudo con cocido. Ni para la tabla, ni para los cubiertos, ni para el cuchillo, ni para el repasador tampoco punto número uno, punto número dos en lo posible cada 24 horas cambiarlo, nunca debería estar en uso más de 24 horas el repasador siempre que se pueda sustituir por papel de cocina bienvenido sea este, este Bien. es un punto muy importante eh, el papel de cocina es de un solo uso, es desechable no es Exacto. húmedo no, no queda húmedo porque lo desecho enseguida entonces realmente es mucho más higiénico eh, que, que el repasador Lo mismo una vez que me lavo las manos Los 15 segundos con el jabón líquido Ya que hice todo eso Sería una picardía luego secarme con el repasador Entonces ahí sí, en el lavado de manos Optamos por secarnos con un papel descartable Y para lavarlos a los repasadores Lo ideal sería limpiarlos y desinfectarlos Que no es lo mismo Yo limpio con detergente o con jabón neutro con eso saco eh, eh, la materia orgánica, eh, la, la grasa, por ejemplo, ¿no es cierto? Y como segundo paso, idealmente, deberíamos desinfectarlo, dejándolo un ratito en remojo con agua caliente con unas gotitas de de, de lavandina. Y luego secarlo al aire y al sol. Mismo criterio, las esponjas. Recuerden, húmedo y con restos de alimentos son caldo de cultivo. ¿Cómo conservamos nuestras esponjas? ¿Mm? Procurar siempre eliminar todo el resto de, de alimento que pueda quedar en la esponja y mantenerla seca. Mira, hay un dato que me parece importante tengo, para... para tengo un problema con las esponjas ¿sí? y marido. Marido en casa, esponja en la basura. Él tiene una agarra y me tira las esponjitas. Sí, yo estoy de acuerdo con él, les iba a, les iba a recomendar eso. Vos vas eso. a estar, vas a estar muy de acuerdo con él. Cambio frecuente, cambio frecuente de las esponjas, porque encima a veces, vieron que cuando lavamos un cuchillo, se puede hacer un tajito en la esponja, y ahí sí. adentro ya no vemos, y ahí puede quedar restos de alimento y queda húmedo, caldo de cultivo. Entonces yo eh, le doy la derecha a tú de las esponjas, ¿Sabes? Según la, la Agencia Santa Pesina de Seguridad Alimentaria, Echerichia coli, que es una bacteria que causa etas, puede vivir hasta dos semanas en una esponja. Atención, wow. dos semanas. O sea que yo pienso que voy a lavar... ¿Y qué produce esta bacteria? Echerichia coli, los síntomas de, de la ETA son gastrointestinales. Son ah. estos síntomas que, como digo, ceden en 24, 48, 72 horas, en un adulto sano. Pero claro. tenemos personas que son grupos de riesgo. Entonces, este, a más podamos incorporar estas prácticas seguras en la cocina, mejor. Wow, ¿Cuántas cosas sale eh, para aprender? ¿Cuántas? ¿Cuántas? <ríe> Respecto de lo que decía recién del tajito, vale lo mismo para la tabla de madera, ¿no? que ya ha sido bastante castigada la tabla, creo que, que, que cayó un poco en desuso, pero el problema era justamente este, se hace grieta, que da lugar a que quede resto de comida allí, y la madera, cuando la lavamos, ¿cuánto demora en secar? Queda húmedo, y queda expuesta al aire, al oxígeno, y yo les había dicho, agua o humedad, alimento y oxígeno, Caldazo de cultivo para que crezcan los microorganismos y ahí nos pescamos la ETA. Que muchas veces echamos la culpa, tenemos un malestar gastrointestinal y pensamos, uy, bueno, me, me pasé de la raya, ¿no? Me fui de la raya, comí de más y a veces no tenemos en cuenta que puede ser una enfermedad transmitida por alimentos. Digo un último tip: eh, importantísimo el lavado de frutas y verduras, porque como han estado en contacto con la tierra, también pueden, pueden acarrear cosas, esporas, entonces importante el lavado. lo más práctico, como, como sería lo ideal, lavar con un cepillito, con, con vinagre, con, con bicarbonato de sodio, y a veces un poquito engorroso, no sé si cada vez que voy a comer una manzana yo tengo que hacer este procedimiento, bueno, yo para facilitarles un poco la vida le digo, bueno, cuando venís de la verdurería... Llenás la pileta con agua y vinagre, y ahí haces todo el lavado con el cepillito de una vez, y ya está. Tenés más seguridad dentro de tu cocina. Eso es, eso es maravilloso. Yo lo que hago, que creo que, que, que da resultado, es esto, es llenar, como vos dijiste, la pileta, poner en, en vinagre, dejarlo reposar, y cambiarle el agua también. No estoy con el cepillito, debo confesarlo. Porque quizás uno por uno no, pero sí lleno y pongo de vinagre y vuelvo a cargar de nuevo para que se enjuague bien y es fuego una por una. Pero esto sí. es importantísimo, además en la lechuga, que cuando vos pones la, las hojas, ¿no? la lechuga, la espinaca, se ve como unos cositos blancos que, que suben en el agua, vos la dejás reposar y se ve todo como unos puntitos, bichitos blancos, que ni siquiera los identificás. Sí. Mira todo es eso que va, que va al organismo, ¿no? Sí, sí. Nuestro organismo está, tiene un sistema inmunológico que es extraordinario, pero bueno, mientras más podamos ayudarlo, bueno, mejor, claro. con, con estos, este tipo de precauciones. También, eh, bueno, en esta de hoja que vos decís que son rugosas, y también en la frutilla, por ejemplo, Caria, hay que ser cuidadoso, porque como ah, tienen todos esos poritos, también sí. ahí se nos pueden esconder cositas, entonces ser insistente con el lavado de este tipo de, de, de fruta. Y bueno y con todo aquello que ustedes este, vean, recuerden esto, ¿no? Alguna grieta y mantiene humedad y puede esconder comida, sí, bueno, foco de infección. Yo quisiera que se lleven esa idea para que ustedes mismos puedan evaluar dónde tienen que, que insistir más con, con la limpieza y la desinfección. Bueno Ale, yo aprendí que los repasadores entonces no más de 24 horas, dejarlo en jabón blanco o un jabón neutro antes de ponerlo en el lavarropa, que salga bien, después aprendí que las esponjitas tiene razón mi marido, que hay que cambiarlas, no me queda otra, no me dejaste <risa> que opción, que darle la razón y tener esto de lo que es húmeda como vos dijiste, lo... El, la grieta que queda ahí, no, no aceptamos la grieta en ningún lado. No, en ningún lado, ni, ni grieta como escondite, ni humedad ni restos de comida, todo eso son caldo de cultivo para los microorganismos. Excelente, aprendimos un montón hoy en La Lupa, nuestra cocina va a estar de lujo, Ale. después sacamos foto y todo. Más bueno, foto. Quiero tal ver. cual bueno Ale, muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a ustedes, gracias Cari. Hasta gracias el próximo Y así pasó ella, pasó Alejandra Garro en la lupa con unas cocinas. Vamos a estar ahora todos muy pero muy atentos, porque también la cocina depende de cada uno de nosotros y cuidar nuestro cuerpo. Ya venimos, quédate con nosotros, me quedo con vos hasta las 4 de la tarde. Último tamo de